el sello de la universidad. Yo creo que todas las universidades en realidad tienen un llamado para contribuir desde el punto de vista de la excelencia, la generación del conocimiento al servicio de la sociedad. Para eso estamos llamados como académicos, efectivamente.